¿Cómo están amigos y bienvenidos a otra edición más de Amigos y Parejas? ¡Holís! ¿Cómo te encuentras esta noche, Ardilla? Bien, presto. Qué bueno. El tema de hoy. Eh, el tema, bueno, el tema de hoy fue de. fue idea mía, nuestra, quizá. <risa> <Fresta>. <risa> eh, digamos que nuestra, porque nos dimos cuenta que tenemos un manual de primera cita. Tenemos algo así, ¿no? Eh, Se podría decir. Bueno, eh, sí, ahora en nuestro tema es qué pasa cuando una cita sale mal, cosas que pueden hacer que tu cita no quiera una segunda cita, que yo siento que pueden hacer que una persona o un caballero no quiera una segunda cita es que muchas veces las señoritas se presionan, las damas se presionan, quieren que todo salga perfecto, quieren que todas las sí citas somos. <risa> Quieren que todas las citas sean como películas románticas. ¿Te sí. has dado cuenta? Creo que ahí sí le podemos echar la culpa a las películas. Y a las series. <risa> y a las series, exacto. Porque piensas o quieres que tu cita sea tan perfecta que empiece a llover justo al momento sí. indicado. Sí. Pero a su vez, que no llueva cuando va saliendo porque ya te planchaste el pelo. <risa> sí. <risa> Ju sí, justo así O también no quieres que eh, la cita termine de, de otro modo Porque ya cuando una... Bueno, esto va para los hombres Cuando tienes una segunda cita eh, No significa que la persona ya diga Yo con esta persona me voy a quedar No, sino que tal vez en la primera cita no te conoció lo suficiente Entonces, tienes que cambiar de lugar un buen lugar para ir eh, sería Un zoológico que digo, Ahí ya también depende mucho De la persona Porque si tú sabes que la otra Persona es como que una ecologista Y lo quieres llevar a un zoológico Pues También no puede que, que, que no funcione. sea compatible ¿No? Sí. Que otra esa, eh, otra cosa es esa ¿A los cuántos meses O a las cuántas citas Se considera ya una relación? Ay no sé ¿En ¿Tú tu, en tu, qué número pondrías y por qué? Yo, uh, o sea, no es como que lo puse, pero <risa> no sé. eh, tú y yo ya estábamos saliendo, eh, no me acuerdo cuántas veces. Uh -huh. Y dije, eh, si en cuatro días no dice nada, eh, pues ya, adiós. Y no estaríamos aquí en este momento. ¡Exacto! <risa> Entonces, como que puede ser relativo también depende de la persona porque eh, siento que debes de ver cómo congenias con la persona y qué tanto te gusta y qué tan emocionado te sientes con él y qué tan seguro ves esa ese siguiente paso sí porque por así cita, decirlo cita uno es eh, conocerse que que ahora ya es ya no es así ¿no? porque en en nuestros <risa> tiempos era cita uno si era de la escuela, era para verlo fuera de ese ámbito escolar, porque claro. hasta cierto punto cuando vas a la escuela, pues vas vas atento, vas serio, por así decirlo, y conocer a la persona eh, fuera de, es como que wow, eh, es como ver a un maestro en domingo, <risa> es como cuando te sí, encuentras a un maestro ser. en domingo y... <risa> Y los domingos lo ves normal, lo ves más relajado. Claro. No tiene esa cara de que acabas de leer un, un pedo. Continuamos con el tema. Digamos que eh, otro es, eh, la segunda cita ya es más complicada porque ya tienes información. Ya sabes qué le gusta y qué no le gusta a la otra persona. Entonces, yo soy de la idea, yo soy muy partidario de que... Una cita se tiene que decidir entre los dos. Claro, hay casos en los que te dice te dice la citada o el citado. Te dice, ay no, pero te toca escoger a ti. Porque yo escogí el primero. Y que ahí es donde ya no sabes qué hacer. Porque no es lo mismo poner un punto que poner un punto que sea similar. Entonces, los mejores lugares para ir, en mi opinión, son restaurantes restaurantes obviamente en los que no te vayas a llenar hasta morir, eh, <risa> museos, eh, exposiciones, parques no tanto, te voy a, hacer, te voy a decir por qué, okay. yo en prepa salí y fuimos a un parque, fuimos a un parque en preparatoria y estuvo padre, pero a ratos se quedaba ese silencio incómodo, ese silencio incómodo es el primero de tus problemas en una segunda cita. Sí, de hecho. Porque muchas veces piensas, ¿qué estará? Pensando. La otra persona. Exacto. Muchas veces dices, ¿qué ocurre? ¿Por qué se queda callado? <risa> ¿Tengo algo en el diente? No sé. <risa> <risa> ¿Huelo mal? Estar analizando lo que dije? Ajá. Que esa, que esa es otra, porque ya últimamente traemos esa escuela de querer psicoanalizar todo lo que nos dice, sí. entonces ya te da miedo contar las cosas, porque si tú en algún momento dices, no, es que como esos TikToks, ¿has visto esos TikToks? De gente adulta, ¿no? Que salen ahí sonriendo... Y arriba dice, eh, a mí no, yo no me meto con nadie que tenga problemas conmigo. Y a corte y aparece según un psicólogo y dice, debió ser muy difícil para ti ser pequeño y querer arreglar todos tus problemas con silencio. Oh. <risa> Entonces, imagínate esa, esa presión, porque la primera cita te... Te pone en contexto de quién es esta persona, de este será mi ser amado eh, o oh, será, mi será mi será amada. Y ya la segunda es como para entrar más en contexto de quién eres, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Por también? qué lloras? No, no yo, qué no, yo pienso que todavía no. Eh, una segunda cita es muy pronto para hablar de una ¿Pues relación. ¿Cuántas debes de tener? Yo creo... Así hablando al tanteo, cinco. ¿Sí? Sí, porque la primera es el inicio, Ajá. la segunda es la profundización, eh, profundización no literal. literal. <risa> la tercera eh, es estadísticamente hablando, porque de estas cinco, una tiene que salir mal. Ok. Ajá, okay, entonces digamos, okay. tercera o cuarta cita es la mala y quinta cita podría ser la correcta que incluso se puede dar la gran pregunta, la quinta cita. Pero en esas eh, problema no es llegar a la segunda cita, porque nunca se habla lo suficiente. Problema es llegar de la tercera a la quinta cita, de la segunda a la quinta cita, porque algo puede salir mal o pueden salir detalles que no te gusten. Eh, estas... Ah, o te dejan plantado, porque eso también ocurre. Eh, los hombres somos muy dados a estar desde temprano listos. Las mujeres no tanto, las mujeres es de... Mientras menos tiempo traiga la ropa que me voy a poner para mi cita, más las tiempo... Menos. Está limpia, exacto. Ajá. Exacto, exactamente, justamente así es como lo piensan. Y nosotros es, mientras más tiempo traiga mi ropa con mi esencia... Más voy a oler rico todo el día. ¿Y, qué y entonces ocurre que estás desayunando. Porque los hombres. Al si te, si te gusta una chica o un chico. Y vaya, ha sido como. Yo, que no ha sido como que muy bueno. En el. muy suertudo en el amor. Es así como que eh, de pronto. Te. te ya es, al, eh, la cita es a las 5 de la tarde. Y a las 11 ya estás vestido y ya estás como que preparado pero también te llegan muchas inseguridades, a mí me llegó a pasar que me llegaron a dejar plantado una que otra vez, entonces en cuanto empezaron a salir los celulares y la chaviza empezó a traerlos, fue así como que uff, bendito, pero ahora te enfrentabas a otro problema, que como eres estudiante no tenías saldo en realidad, entonces antes de salir de casa Siempre eh, yo intentando Evitar que me dejaran plantado Mandaba un mensaje que decía Si vas a cancelar por favor Márcame para que yo no llegue hasta allá Que era una enorme mentira Porque yo ya había llegado antes Y yo nada ah. más estaba esperaba lo peor Que después se me quitó Y la impuntualidad Se dueño de mí ah, Tú sí. lo sabrás sí. eh, Entonces también por eso pues También yo me contagió. <risa> sí, tú, tú eras así, amor. Poquito, poquito, poquito, nada más poquito, nada más tantito. Pero digamos, entonces, en la segunda cita también salen tus malos hábitos inconscientemente. Ajá, en la segunda. Y sí. depende de lo que estés haciendo. Muchas veces, eh, si vas a caminar, a comer, eh, malos hábitos como el, digamos, se ven mal. Ponerse la servilleta aquí en el cuello para comer eh, puede verse mal. Ahí sí, depende de cada quien, de cada educación que hayas tenido, si es o no es malo. este El cómo tratan a los meseros también es parte importante. Sí, sí. Las chicas son muy fijadas en eso. Eh, sí, porque me dice, si así trata esa persona que es una persona que le está dando un servicio, entonces... ¿A mí cómo me voy a tratar? Ajá Entonces como que no mm -mm. Sí no <ríe> <ríe> Bueno, depende La No, situación. sí, o sea, sí, a lo que me refiero es que sí tienes razón Ah, ok y es, y es importante, hay ocasiones en las que lo dejas pasar Sí Pero también hay mujeres raras que mientras más eh, grosero es con el empleado Más les gusta que ahí Pero no es más como para... Eh, Pensar en la situación de qué tanto te va a defender. Pero no, es que es exacto, o sea, está bien, pero en, no vas de, a por, ponerlo... No, por ejemplo, estoy, ahí estoy entre... o sea, como que no, porque es una persona que te está brindando un servicio y todo todas las personas que brindamos algún tipo de servicio... En algún momento te vas a equivocar. Ajá. O vas a tener un error. Exacto. Y no porque lo tengas significa que te vas a poner todo altanero nada más porque estás pagando un servicio. Exactamente. O sea, pero... es una persona al final de cuentas y de, merece su debido respeto. Que haya tenido un error no quiere decir que te vas a poner como changuito loco y vas a empezar a agredir a esta persona por un simple error. Ajá, que de hecho es lo que les... Y tú como chica pues no deberías, en mi punto de vista muy personal, no veo genial que este chico se ponga en ese plan con una persona que tal vez solo tuvo un error. Sí, no, bueno, y también tal vez dependa eh, el momento y el lugar, ¿no? Porque, o sea, te quieres ver eh, caballeroso o te quieres ver... Ay, es que no no, no recuerdo esta palabra. Eh, ¿Rudo? Rudo, pues no te desquites con un mesero, desquítate con el niño que te pide... No, necesito, este, no es cierto. No, no, no, no, este... Es, o sea, eso también es un punto. Que te voy a decir, en las primeras citas, Ajá. tuya y mía, este me pasó, digo, no voy a decir quién o, o qué, nada más vamos a, a decir un poquitito de su choro, porque yo recuerdo en cierta cierto, cierto lugar Ajá. se nos acerca un chico y pues Ajá. nos cuenta una trágica historia, ¿no? Quién sabe si sea verdad o no. Ajá. Entonces, ese día, pues tú estabas ahí y fue así como de: chale, pues voy a meter mi mano en mi bolsa y lo que saque se lo doy, ¿no? Ajá. Le dimos 20 pesos, nos sentimos bien, todo. Digo, ya éramos novios de ya un par de años Ajá. y nos lo volvimos a encontrar meses después a unas cuadras. Y nos no cambia el chisme O sea, sigue siendo ligeramente parecido Pero ahora Él mágicamente tenía cinco hermanas Entonces también Si quieres impresionar a alguien Yo creo que lo mejor No es este dando las limosnas O sea, es, eso, se, eso lo tienes que hacer Porque tú quieras Sí, de corazón Y porque te nazca Ajá. Y de preferencia estando solo porque si tú estableces desde ahí que siempre das este pues limosna, la próxima vez que pase alguien se te va a quedar viendo tu, tu cita así como de adelante, haz tu buena obra. Eso sí, eso <risas> sí. Sí, sí, sí. Otra cosa que tal vez pensando sale es el masticar. O sea, el masticar es un problema. Ya tengo problemas. Ajá, ah, justamente porque piensan así, que dicen, no, es que el, el, el, no, no me gusta, no me fascina. Me pero es que ahí también es cada persona, o sea... Sí, claro. Imaginemos que sales con alguien que tiene brackets, ¿no? Que es muy guapo, muy guapa, te gusta, pero tiene brackets, entonces lo más probable es que mastique como si estuviera comiendo chicle. ¿En serio? Sí. Nunca he escuchado masticar a una persona con brackets. Pero es que cuando tienen muchas ligas, yo supongo. Entonces, eso también eh, yo sería de la idea de no tomar tan literal eh, el cómo se comporta, porque una persona cuando está más nerviosa es cuando más la riega. Eso sí, sí, cuando, cuando estás nervioso como que todo te sale mal. Que yo lo vería más tierno, lo vería más como de... Ay, caray, lo puse lo puse o la puse nerviosa. Sí, pero eso no te pondría nervioso a ti también. Sí. <risa> sí, Sí. Sí, sí. a mí me pondría también muy nervioso porque digo... Sí. Ah, entonces ya hay presión en mi caso. Ajá. No, pues es eso sí, hay que... Oh. Sí hay que ver cómo, cómo se comporta la persona, pero tampoco hay como que... ¿Cómo se dice? Eh, punto, eh, creer que ya lo conoces perfectamente, Ajá, ¿no? Creer que... O generalizarlo así como de... Ah, porque ahorita está haciendo eso, siempre lo hace, ¿no? O sea, simplemente puede ser que haya cambiado algo o simplemente por los nervios actuó de esa forma. Y no quiere decir que siempre sea así. Ajá. Entonces, sí hay que tener... Eh, Tal vez esos son puntos como para guardar en otra cita. De, bueno, en la anterior cita hizo esto. Vamos a ver si en esta lo vuelve a hacer. Uh -huh. Entonces son como puntos que esos siglos sí tendrías que como que guardar. No analizarlos en el momento, sino tal vez después. Pero digamos, vamos a enlistar las cosas que directamente te harían no tener una segunda cita. Ah. Cosas que no te harían tener una segunda cita. Que hable mucho. En un podcast tenemos que hablar mucho, <risa> sí. pero en una segunda cita a veces es necesario dejar a la otra persona hablar. Sí, es hablar y escuchar. Tal vez tú quieres impresionar a la persona, eh, a la otra persona, a tu ser amado con lo que eh, haces, ¿no? Creo que ese también es otro, porque a veces por el hecho de querer impresionar a la persona terminamos... ...ahuyentándola porque... Eh, ...o sea, tú... ...te estás queriendo ver como... ...la persona de oro ...la persona impecable... ...la persona multiusos... ...multipropósitos... ...pero... ...como no estás dejando hablar a la otra persona... ...es así como de... ...bueno, este me está conquistando... se está vendiendo... Me está presumiendo <risas> o, quién es... ...o te está presumiendo, entonces... Siento que sí debes de hablar pues lo que sabes que, que tienes de virtudes, pero no exagerar. Eh, tienes que como permitir, ah, bueno, yo te digo que yo puedo hacer esto o algo así, ahora tú cuéntame qué onda contigo, ¿no? Como que llevarlo en un punto medio y no solo estar, eh, ah, es que yo hago esto y yo sé esto y yo hablo esto y yo sé. Ajá, porque um. normalmente eh, No habrá una segunda cita Exacto Entonces, eh, otra cosa que puede Ahuyentar a, a alguien Y que no haya una este, Otra cita, podría ser el modo De vestir, ¿no? Sí Porque okay. muchas veces eh, La primera cita, como quieres impresionar Llegas despampanante de Y ya la segunda Dices, bueno, puedo ir más relajado Entonces ya no es el mismo tipo de ropa uh -huh. Y muchas veces Las señoritas panas Va a ser así como de bueno Ya me lo cambiaron ¿no? <risas> Sí, también eh, Yo creo que también eso Si tiene Bueno, antes tal vez no Pero ahorita que ya tienes Como esta comunicación Por Whatsapp y eso Siento que sí son cosas Que tendrías que comunicarlas eh, Pues por medio de esto también Porque por ejemplo, yo soy una persona que no, no suele salir um, mucho, entonces no tengo, por ejemplo, ropa de gala. Entonces, este, yo, por ejemplo, de las primeras veces que salí con, con él, pues en algún punto sí le llegué conmigo? a decir, este, pues no voy a ir tan así, ¿eh? Entonces, pues ve tranquilo, ve relajado, porque yo no voy a ir tan intensa. <risa> o sea, eh, sí sí es cierto yo recuerdo que me decía relájate sí este <risa> no, no vayas tan tan, tan, tan formal ándale y yo así, así de cómo puede ser formal o sea vas a ir a un lugar más o menos eh, pues, digamos más o menos fresón pero para llegar ahí te vas en metro, entonces sí. no es como que me vaya a poner mi reloj de 7 mil pesos, mi ropa, <ríe> si voy a viajar en metro. O sea, pueden pedirme la hora y pues puedo perder el reloj, ¿no? Sí. Otra de las cosas que puede hacer que no haya una segunda o tercera cita podría ser el cómo te expresas, porque es muy importante, eh, yo sé que estás nervioso, pero... Eh, si hay cosas que se te complican no las toques es decir una cita puede terminar mal si tú mismo eh, te vendes o vendes una imagen extraña de ti por decir estás con alguien hay información que puedes omitir hay traumas que no tendrían a lo mejor que salir en una segunda cita porque te estás conociendo sí. digamos Estás genando con alguien y de pronto pasa un camión. Y la otra persona hace una observación. Ah, ese camión está bien padre. Lo último que puedes decir es... A mi abuelo lo mató un camión. Porque ya mataste la cita por completo. Sí. Y eso puede ocurrir de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Porque muchas veces los nervios son nuestro mayor enemigo. Entonces ahí sí, respira, relájate una segunda cita es una señal bastante positiva porque, o sea, si no le gustas mínimo, llamaste la atención por algo. Pues sí. Otra cosa que puede ocurrir es, y eso va de parte más como por parte de las mujeres, muchas veces sus opiniones pueden ser tan extremas o tan fuertes que pueden llegar a herir a, a otras personas, es como... ¿Cómo? No, ¿qué me callo? Me callo. Ah, no, no, no. Es, es como cuando vienes y a lo mejor, eh, ob obviamente, no vienes vestido con tu playera de, del Barça y este, <risa> todo, ¿no? Pero muchas veces las señoritas son de decir: eh, este, eh, Estás platicando y por algún motivo ven algo de fútbol o algo que no les gusta. Y Dicen: ¡Ay, no! Como esa gente que escucha fútbol, que les gusta el fútbol. Qué oso a ti te gusta el fútbol ahí es el momento clave en el que puede que pierdas a la señorita o puede que pierdas al caballero pero tienes que responder con honestidad si sí, me gusta el fútbol ¿Por qué? porque en algún momento se va a dar cuenta que sí te gusta el fútbol Eso sí. si vas a andar con alguien vas a andar con alguien porque lo conoces porque le gusta lo que eres y no necesariamente por tus gustos Lore y yo somos muy diferentes en gustos Hay cosas que no nos gustan a uno del otro Pero pues es, estás con él por el resto de cosas Por cosas negativas y cosas buenas No nada más por todas las cosas buenas Otra de las cosas que tal vez puedan correr O evitar que haya otra cita Muchas veces pueden ser Eh la relación que tus relaciones anteriores no lleves relaciones anteriores ah, sí. a las citas a qué se refiere con esto muchas veces sacas o vienes de una relación que no te fue tan bien uh -huh. entonces es tomado como algo de confianza contar un poquito solo un poco de lo que ocurrió nada más dices bueno yo estaba eh, digamos yo estaba casado eh, duramos un tiempo, pero pues ya terminamos La otra persona por educación te va a preguntar ¿Por qué terminaron? Y ahí es donde vas a decir Ah, bueno, es que este pues no estábamos listos O alguna cosa, ¿no? Y ya, es lo único que tienes que decir No salgas sí, no de... no detalles No des detalles sí, no, no respondas preguntas que no hizo Sí, porque puedes llegar a traumar a las Ajá. personas <risa> Eso es algo bien bien curioso A veces las mujeres por querer escarbar o por querer ser FBI Terminas enterándote de cosas que no querías enterarte si no te quieres ver bien Entonces, FBI y te ves bien PGJ <risa> <risa> oh. <risa> Bueno, el chiste es que este... A veces yo sé que algunas cosas sí te dan como cierta curiosidad, pero no preguntes cosas que no quieres saber. Cuya respuesta no quieres saber. Sí, o sea, la verdad, si tú te conoces, si sabes que a lo mejor no eres de dejar mmm, fácil las cosas en el pasado, mejor no, no escarbes de más, no preguntes de más, porque pues va a haber... Alguna cosa te va a dejar una espinita, por pequeña que sea Te no va si a dejar una espinita, espinita Y con eso <risa> tienes para de ahí alimentarlo con errores o equivocaciones o, o malos entendidos Que llegues a tener con esta persona y no va a funcionar No te va a gustar, exacto No Ajá. Otra de las cosas que puede hacer en el caso de los hombres, porque yo hablo por los hombres, eh, que no regreses a una cita, bueno, más bien que una mujer no regrese a una cita contigo, va más para los caballeros, eh, el querer saltar a otra cosa, o sea, si a, ti, si a ti te llevaron a comer, digamos, a un puesto o a un restaurante de burros, créeme que por lo que tú quieras, por lo que lo más valioso que tengas te apuesto a que no le cruzó por aquí la idea de tener intimidad, te está llevando a comer eh, una mujer se siente incómoda cuando acaba de comer, se siente inflamada, se siente llena o a veces simplemente como les da pena que uno los vea comer porque traemos un mandato bien cañón sí. porque ¿cuál es el, el único alimento cielo que nunca comes en la calle? Antes era el elote, pero como se puso de moda, pues ya se me pasó. Pero <risa> la otra es el espagueti. ¿Por qué? Por el... Yo me iba a ir más por un plátano, pero... Por un pl... Ah, Bueno, pero tú eres hombre, entonces en el plátano pues... <risa> o sea, las mm, mujeres tío? traen... hasta eso, Hasta en eso se tienen que cuidar, desgraciadamente. Que hay mujeres que, y no lo digo yo, lo dicen ellas, se cuidan en, en comerse un plátano. ¿Por qué? Porque vayas a dar una mala señal. Entonces, Así. tú que me estás escuchando y me estás viendo, la segunda cita, a menos de que esté pactado desde la primera, no es para intimidad, es para conocerse más a fondo. Sí. Es para hablar, es para ver. Y si llega a haber una tercera cita, ahí... Depende también de la persona. <risa> sí, no, la verdad es que depende de la... Sí, de... no, lo tendrían que pactar porque uno, la mujer, hasta para eso eh, se prepara. Uh -huh. Entonces, la verdad no está cool que tú vayas, por ejemplo, en la tercera, cuarta cita con esta idea de querer dar como ese paso. Y pues las chavas tenemos todo un ritual... Para ir justamente a... No, pues no, a te, no te vayas tan lejos. Hay por Entonces, ahí una imagen en Facebook que dice que si su ropa interior combina es porque ya estaba más que preparada. Ajá. <risa> una de... <risa> que en el, caso de lo, en el caso de los hombres, pues es, creo que somos más descuidados. Somos capaces de llevar los calzones balaseados y <risa> y decir que pues, ahí estaba yo preparado. porque ah, ajá ¿No? Sí, puede ser. Otra de las cosas que puede hacer que no haya otra cita es llevar anticipadamente a tu casa a esta persona. Sí, puedes asustar. Lo vas a, definitivamente vas a asustarlo, sea sí. hombre, sea mujer. Sí. El, el objetivo es que se sienta cómodo, que quiera pasar el tiempo contigo. Que le brindes la confianza como para... Seguir conociéndote o sentirse bien contigo porque eso es parte de las citas, ¿no? el saber que tan bien te sientes estando con esa persona creo que es muy importante dentro de las primeras citas porque conforme ella se vaya sintiendo cómoda contigo es como va a ir fluyendo la situación. Pero si tú agarras y la llevas en la tercera cita con tu familia, cuando todavía ni siquiera te ha terminado de conocer al cien a ti, pues sí la vas a presionar por el hecho de enfrentarse ya a los no, demás. Y luego la familia. Sí, sí. exacto, Las porque familias son... somos muy de... ¿Y qué pensarán de mí? ¿Cómo me veré para ellos? No, o sea, no me refiero a eso, me refiero a la familia. Literal, porque aquí en México se acostumbra mucho que en las familias vivan los tíos, vivan los primos, los sobrinos en la misma casa, ¿no? Entonces imagínate, imagina la posición de la otra persona, porque de por sí hay una regla que no es completamente oficial en la que el novio, bueno el concepto de novio normalmente va por ella a su casa la señorita normalmente no está lista Entonces estás tú sentado con su, con su tío Ramiro Que tiene, no trae playera pero es copa C, Tiene su panza peluda Está viendo el fútbol y te pregunta Y ya vienes preparado para lo que pasa esta noche ¿A dónde la vas a llevar? Y entonces muchas veces las señoritas no piensan en eso nosotros estamos esperando y a dónde la vas a llevar y para este, de dónde la conociste y, pa qué la, y qué quieres hacer con ella y ahí a poco van a ir hasta allá no se ve que traigas para pagar ahí en ese restaurante y los sobrinos los sobrinitos, los más pequeños son los que hacen las peores preguntas <ríe> y te vas a casar con ella, entonces el cuate pues lo que va a hacer es que va a salir corriendo no va a haber una tercera cita Eso sí. entonces puntualidad, es muy importante la puntualidad, o simplemente si él va a ir o va a tener la atención de ir por ti a tu casa, lo que puedes hacer es evitar que entre y tú salir así, o sea que eh, porque la otra persona créeme que no quiere entrar a tu casa, aunque lo diga por atención no quiere entrar a tu casa si te acaba de conocer, ¿quién querría en, y más en estos días ¿Quién quiere entrar a una casa de perfectos desconocidos? Con el riesgo de no salir Nadie, sin embargo Los caballeros son capaces de decir cualquier cosa Por estar con la chica que les gusta Entonces ahí te lo dejo de tarea Arréglate cuando te estés arreglando No cuando veas que ya está cerca <ríe> Uy, perdón No, no lo digo por ti <ríe> eh, Yo nunca tuve ese problema contigo <risa> no otra cosa que puede hacer que no regreses a una segunda o tercera cita puede ser el exigir el trato de novio o de novia se están conociendo, no hay una exclusividad como tal sí, hasta sí. el momento en el que ya quieres ser mi novia ahí es como que, o bueno, como dicen los chavos hoy, quieres ser mi chava porque me lates del uno ¿qué? <risa> O sea, ya cuando dices eso, en cierto modo ya puedes eh, empezar a exigir un poco de exclusividad. Antes no, porque claro, tampoco es como que vengas caminando con la otra persona, en una cita pasa a alguien y se te van los ojos, ¿no? Que eso también puede hacer que no haya una segunda cita. Sí, de hecho. Que los caballeros de pronto somos un, un tanto ojo alegres. Eso de pronto vienes en la calle, se pasa a alguien, alguien que te llama la atención. No voltees o si vas a voltear, dos segundos, aprecias la obra del Señor y sigues tu camino. Qué malos consejos. <risa> no, claro, o sea, no digo que no lo veas, o sea, no, tampoco porque hay gente que... Se llama discreción. Ajá, algo con discreción. Ajá. Pero tampoco vas a insultarla, ¿no? Porque, eh, te ha tocado esa gente. Sí. Que avienta un piropo, pero las insulta, ¿no? Dice, si te gusta, ¿por qué le estás insultando? Exacto. Dices, ay, dije, no sé qué, hija. Y wow, espera, tranquilo. Si te gusta, ¿por qué le estás insultando? Te da coraje. <ríe> sí. Mucho coraje. Otra de las cosas que pueden hacer que no haya una segunda cita son... es... Son, exacto. Las mentiras. Las mentiras, exacto. Eh, ¿Mentiras como cuáles, sería? Pues, mentir sobre a qué te dedicas Ajá O mentir, pues de tu pasado, puede ser O mentir de tu presente Ah, sí <risa> Porque a veces, este, a lo mejor tú lo conoces en un lugar Y crees que ahí trabaja o crees que, no sé y en realidad fue a otra cosa y él te sigue la onda con... Ah, sí, sí, trabajo ahí. Entonces ya de un principio te empieza a dar desconfianza porque dices... Porque me mientes, ¿no? Porque ya después te enteras que a lo mejor él está trabajando en otra cosa o él está estudiando y ahí fue por otra cuestión. Y ya es esto, tu... sí. Ajá, entonces ya empiezas a ver como ciertas cosas así de pues no es congruente con sus actitudes o con sus comportamientos. Entonces, pues ya también te, desde ahí vas metiendo la desconfianza en una relación. Uh -huh. Entonces, las mentiras son malas. Ah, sí. No. Y, por ejemplo, eh, a mí no me pasó pero si sí llegué a conocer a alguien que, este, que no quería... Se hablaba con la persona... que que era su expareja. Y este él decía que no. Entonces, después la, la pareja se entera de que la persona que pasaba y llegaba y platicaba con, con esta persona, pues era su expareja. Entonces, wow, pero ya eran novios ahí, las otras personas. Sí. Wow. No, bueno, pero ya estamos hablando de novios. Estamos hablando todavía en la pero, etapa de la cita. Por eso. Pero si tú. Es, sale el tema y tú haces comentarios que son mentira o que estás mintiendo en el aspecto de no, yo no le hablo a ciertas personas, pues desde ahí ya estás metiendo esa desconfianza. Ah, ok. Porque, porque estás ocultando o porque estás mintiendo sobre esto, hay algo raro entonces. Ah, bueno, sí, es, despierta una... Ajá, entonces despierta cierta desconfianza como para... Pues seguir eh, creyéndote al 100% de lo demás que vayas a platicar. Ok, entonces, ahora, caballeros, atentos, vamos a hacer una libreta porque vamos a preguntarles a las señoritas. Eh, suponiendo que aún hay un contacto con alguna ex, ya sea porque pues tienes algún chamaco, trabajan juntos <risa> o algo, ¿en tu opinión es mejor la honestidad? O inventar una respuesta en ese momento Tienes dos minutos para responder Yo diría que la honestidad Porque ay, perdón, Porque ¡Salud! ya sabiendo que tú tienes contacto Por X o por Y razón con esta persona eh, Pues yo sabré Si sí si quiero estar en esa situación O no O okay. arrepentirme pero ahí ya estás dando tú como, pues por ser honesto, te estás ganando un punto a tu favor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo al rato me molesto de, ay, ¿por qué la fuiste a ver? Pues yo te dije desde un principio, ¿no? Uh -huh. Que yo tenía que tener contacto con esta persona. Entonces hasta cierto punto lo que vas a hacer con tu honestidad, es evitar futuras eh, peleas uh -huh. o futuras confusiones también por este esta situación. Que eso aplicaría muchísimo a padres y madres solteras, ¿no? Sí, exacto. Llegar desde el principio, ¿sabes qué? Tengo que ver a Juanchita porque hicimos Juanchitos. <risa> <risa> Entonces, eh, pues con la pena, ¿no? Mi familia está primero. Sí, ese, claro. sí Es más, yo creo que ese... Es un punto que hace que sí haya una tercera cita. El desde ahorita eh, mostrar que eres padre de, de familia responsable, ¿no? O sea, ya te separaste, pero eres responsable. No que, en mi opinión, luego se avientan las chidas de... este eh, No, pero no le voy a dar de comer al niño. A... <risa> no le vamos a dar al niño porque nos vamos a ir de chelas. ¿En qué posición tan incómoda pones a la nueva pareja, no? Pues Porque sí. la antigua va a decir, ah, es culpa, es culpa de esta... De esta mujer. Vamos, creo que pensamos lo mismo. ¿no? Pues pasamos por situaciones similares, ustedes entiéndanos. Los traumas, caray, los traumas. No salen, los flotan, perdón, disculpen. Pero... Ajá, decías... Ahora, también hábitos, eh, cosas que pueden hacer que no haya una segunda una segunda o tercera cita, los hábitos sí. eh, Cosas tan sencillas como, eh, pues digamos malos hábitos, ¿no? Sí eh, Vaya, dígase para los que lo hacen, el fumar, el tomar mucho refresco, el estar yendo al baño, son consejos prácticos, ¿no? O sea, desde el principio ya saben que uno eh, a lo mejor va mucho al baño. Entonces, si lo quieres evitar en la primera cita, en la segunda se va a dar uno cuenta. Sí, de hecho. Y acá, en nuestro caso, la suerte es que los dos somos muy miones. Entonces, no hay problema. No, pero, o sea, también las mañitas de, no sé, algunos... Uh, costumbres que tengas de hacer ciertas cosas, igual si eres como obsesivo. Ajá, eso sí, ese es otro punto. Sí, entonces son cositas que vas viendo poco a poco, pero que finalmente florecen. Entonces, y salen. Ajá, o sea, entonces trata de no ocultarlas para que las veamos desde un principio. Algo que puede hacer que no haya una segunda o tercera cita puede ser el ser demasiado honestos con nuestros sentimientos. este, Muchas veces lo, los chavos, los caballeros en secundaria, traemos como que el mosco de la... El mosco de la... Este, ¿Cómo se dice? De la... Sí, no. Intensidad. Ah, ok. Entonces, tú... Tú ves a alguien y te gusta, pero tú crees en tu cabeza que se van a casar, que van a tener muchos hijos, que la amas, que la cosa... Sí. No. Lamento romperte tu corazón puberto, pero eh, no es que te vayas a casar, es que dentro de tu cabeza están ocurriendo muchas cosas, entonces no sabes cómo te sientes, puede ser una muy buena amistad disfrazada de amor, entonces si vas a salir con esta persona, eh, no llegues y le digas que la amas desde la primera cita, porque no. estoy casi seguro que no va a haber una segunda. Sí, a menos de que haya suerte, otra de las cosas que puede hacer que una cita no se repita, también muchas veces es el lugar. Eh, a veces, los. Eh, si decides tú la cita que te toca esta ocasión escogerla. Y la escoges a dos cuadras de tu casa, tampoco seas tan mala onda. Porque <ríe> hay unos. Hay unos memes bien graciosos. Eh, que dice, eh, yo saliendo de mi segunda cita, tercera cita, ¿no? Y ya está la chava en su casa. Eh, mientras, eh, la otra persona que salió conmigo balaseada en la esquina. Y oh, al <risa> algo ahí todo tirado y la otra chava en su casa. Ah, ¿por qué no me estará marcando? <risa> ¡Qué feo! ¡Qué horror de situación! Sí. No, no, no. ¿Ahí qué sería de lo México mejor? Lindo. O sea, ¿cómo... cómo eh, sería a lo mejor un Yo punto medio Yo diría que, ajá, que un punto medio Y la hora, ¿no? También Sí, muy también temprano. La hora. temprano, o sea, sí, si vas a ir no a un... te quieras ver este, vampires <risa> y quieras salir tarde Que hasta eso es una señal Una mala señal, porque, sí, o sea... Sí, también, eso de las malas señales También hay que tenerlo presente No, también, ¿sabes que otra cosa? Sí, sí, malas señales eh, Señales confusas ¿Confusas? Ajá o sea, digamos, algo que ocurre mucho es que, y lo hemos visto, que hay una señal confusa porque también no sean así, o sea, esto ocurre en hombres y en mujeres, ¿no? Por mm. lo general publica, hoy voy a ver a alguien muy especial y terminan viendo a cinco, entonces esos cinco, <risa> pues bueno, porque ¿Por? empiezas desde temprano, ¿no? Entonces, entonces, cada uno cree que, oh, soy el especial, ya gané, entonces se alía con el punto anterior Eso, eh, sí. y con tantito que les expreses un poco de interés, eh, muchas veces ellos ya pisan la pata a full o ya meten el el, el el pie a full y ya piensas que ya te vas a quedar ahí y, y entonces pues no, sean honestos o simplemente pues no... Honestos y no ilusiones de más, ¿no? Exacto. Más bien, este... Ir poco a poco, ir con tu tiempo, tal vez no apresurando ni tampoco muy lento. Ahora, tampoco, tampoco seas tan muchas, honesto. Muchas veces uno va arriba y el otro ya no quiere avanzar y así. Uh -huh. Entonces, como que también hay que ser claro con uno mismo y con la otra persona. Ahora, tampoco seas tan honesto hay cosas que uno se puede callar eh, no sé de dónde sale este concepto, eh, desde Doctor House o sea, la verdad, me ¿Qué? fascina la serie <risa> ¿Y yo, ¿qué? pero desde ahí se los chavos, así como traen ahorita el, el furor de los Peaky Blinders uh -huh. este de que ahora todos quieren vender alcohol ilegal y quieren traer sombreros, ya no se puede no, porque ya es legal, <risa> No, o sea, es que hay una serie llamada PQ Blinders eh, Que, bueno, es de los años de la gran prohibición del licor Ajá. Entonces vendían licor, este... Y te venden la, la, la serie como que es muy cool eh, ser así Porque el cuate es un cuate como les gustan a las chavas no Tiene sus ojitos tristes, este... Eh, Siempre tiene la situación controlada, o sea, eso que les fascina a las damas, ¿no? Ajá. Pero te venden la idea de que está bien ser un idiota, porque Doctor House es el Doctor House, pero es un idiota. Eh, los Peaky Blinders son gente mala, sin embargo, la, la, la chaviza o la juventud lo ve y dice, Oh, yo quiero ser él porque eh, yo soy él en un mundo en el que el reggaetón domina. Yo me voy a vestir como... un Y nacen estos chavillos que creen que está bien ser hiriente. Sí. Entonces, algo tan fácil como decir... Como ver que la persona con la que sales, todo está perfecto, salvo un detallito. Tiene algo en los dientes. Pues ahí déjaselo. No la vas a besar. Eh, dudo mucho que siquiera tengas la oportunidad de besarla, entonces... No le digas, este, no te gustó su vestido, no se lo digas tampoco. Eh, hay gente que cree que, por, que ser honesto es ser hiriente. Entonces el problema viene ahí cuando de tan honesto que eres, eres hiriente. Eso eh, da, eh, estoy casi seguro que va a causar que no haya una segunda o tercera cita. Puede ser, puede ser. Ahora, también y... depende del tono. No sé, o sea, ¿cómo lo y tomarías? Y también el por qué. Porque si es de los que te juzgan por cómo te vistes por una autoestima propio bajo, uh -huh. pues desde ahí ya te está dando malas señales. Entonces, Ajá. pues sí, sí, tiene que ser... Mmm, pero no Ahora, sé. la forma. A lo mejor, por ejemplo, eso. Lo que dices de los dientes. Yo creo que eso sí lo podrías decir. Porque también. Como mujer. O sea, yo, ¡Ah! yo todo el tiempo con esto en mis dientes. Ya no me, me, me quiso dijiste. decir. Y, o sea, también. Hay. Ya también uno, la mujer también. De repente es muy bipolar. O sea, quieres que te digan las cosas. Pero no quieres que te las digan. O sea, hay que. Ciertas cosas como que sí hay que comunicarlas Pero con cierto cuidado Digamos que es el tono el que ajá, importa ajá. Vamos a ponerlo aquí Vamos a hacer ese ejercicio en este momento Jesús. ¿Cómo tú María, le dirías? Digamos que tú eres eh, un jo una joven Un chavo Ajá. ajá. Este, te costó mucho trabajo invitarla a salir la chica te gusta con locura porque eres un puberto. Ajá. Traes las hormonas al docar, ¿verdad? Entonces... <risa> <risa> entonces... Ajá. Pasan dos cosas. Dos cosas. Eh, una, trae falda pero trae mochila. Ajá. Ajá. trae falda y mochila. Trae vestido y mochila. Ajá. Sucede que lleva dos cuadras enseñando los calzones. ¿Cómo tú, sin mostrar que viste su trasero, le dices a esta chica que te fascina que se le están viendo los calzones? Uh, pues no es como que le vas a decir que le viste los calzones, tal vez sí le puedes sugerir que se baje la falda porque se le está moviendo al caminar. Ajá, tal y si vez. esta persona lo toma... Como que ya quieres controlarle el cómo se está vistiendo. Eh, pues ahí ya. <risa> o sea, sí, está difícil, yo no digo que no. Pero... Chócalas. <risa> Qué malos son. Este... Segunda situación, segunda situación. <risa> Tiene algo en los dientes... Tiene no algo en los dientes, pero... Pero... pero, pero trae cubrebocas. Ah. No, <risa> no, ahí no se daría uno cuenta, ¿no? Trae algo en los dientes. Ajá. Está pasando el artista que le gusta. Achis, achis. Ajá, y tú eh, no se lo puedes decir porque viene con su amiga y su amiga no le dijo nada porque ya la... Ya la clachaste que es... una mala amiga. Es Una mala amiga. Cómo le dices que tiene algo en los dientes. No, no lo sé. ¿Ok? Puede ser con una señal uh -huh. o puede ser de Traes tiene. Ah, pero olvidé decirte que se está tomando la foto con su artista favorito. Ya no tienes tiempo de decírselo. Ah. ¿Ya no se lo dirías? Pues tal vez sí, ¿no? ¿Qué le dirías? Ah, porque ya se enojó, ya se enojó, otra vez chocas, ya se enojó, <risa> <risa> O sea. ya se enojó tú, y te dijo... Tus este, situaciones son muy raras, ¿sabes? Es que no, así ocurre, corazón, te lo juro. ¿Cuándo has visto a una chica con pasando a su artista favorita y le ves algo en los dientes? Eh, pues es mala suerte, es muy mala suerte y sí es real, nunca me ha pasado... Lo de la falda tampoco me ha pasado. O sea, eh, bueno, no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a gente que conozco. Lo y del no, artista. No, lo de la falda. Ah. Y no necesariamente con la falda, con el escote. O sea que se salió el chicharrón, fe. ¿eh? Es... Es que ¿no? no, o sea, no necesariamente. Yo yo pienso que es hasta más complicado para mujeres con senos medianos y pequeños, o sea, porque a las grandes pues ya están acostumbradas a que siempre se les salen, ¿no? Y a las que tienen medianos o pequeños, o sea, yo siento, ¿no? Digo, yo siento que a las de talla o sea, mediana, no en vivo? Sí, ¿no? No y se va a quedar, se va a quedar, pero yo siento que, o sea, con con mujeres con senos medianos y pequeños Como que no le calculan con la ropa O sea que el problema es Calcularle no, con la ropa Es ¿no? que no es que le calcules sino Que no te quede y que si sí te queda Ajá pero te por quisiste Por eso el problema es Con las que tienen más Porque ahí por ejemplo las camisas Son las que, las que No permiten tu privacidad Ajá. Al cien Por pues se, rompe, pues se abren. Tus ¿no? bellas pero digamos, o sea, fotos. con las las de talla mediana y pequeña, cuando se quieren poner vestidos. Ay, no se te sale nada. No. O sea, pero es un vestido de noche. O sea, ya suponiendo, te fuiste a un vestido, es un vestido de noche, ajá. el vestido es nuevo, ajá. no es a la talla, porque hasta eso lo compraste más grande por X o Y. No puedo ocurrir. Siempre se compran más chiquitas. Ah, bueno. Este, ajá. No puede ocurrir ahí tampoco. Puede que, puede que sí. Entonces ahí también es, que sí. no le puedes explicar o es así como que haces las señas de... Mm, mm, o te vas por un taco de chicharrón y le haces la... De, eh, eh, eh, eh. <risa> no. Pues este... Um, ¿Te haces gay, no? ¿Te haces gay? Oye, amiga, es que mira, se te ven... Ajá. No sé. Es que son situaciones incómodas. Oh, si que... vas con una amiga, le puedes decir. Oye, dile. Ajá. Pero es que la amiga va a decirle, oye. Dice mi amiga. Ajá, oye, es que mi amigo te está viendo y dice que y así... Oye, amiga, date cuenta. No, no es que. Ay, no sé. Es, es complicado, una situación complicada. Es muy complicado. Pero, pero, pero puede ocurrir. O sea, yo veo más común lo del vestido. Porque ha pasado. ¿Qué? Que se te levante por traer mochila. Sí, porque a mí me ha pasado. Por o eso te que digo. se quede pegado. Pero es que, aparte, tú como mujer también tendrías que ser en extremo distraída. Porque yo sí siento. O sea. Sientes el airecito como que lo sientes más arriba y dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Y ya solita te detienes a... Pero muchas veces está en las chicas Digo, en las pubis, no el querer caminar preferir, tan... O querer verse sexy que dice, dicen ellas, ¿no? Pues lo antisexy es que estés ahí jalándote el vestido, ¿no? Entonces caminas y dices, a lo mejor son los nervios, por eso siento demasiada iluminación. <risa> <risa> no, no sé. Otra cosa que puede hacer que no haya una segunda o tercera cita pueden ser también las citas dobles. Yo soy enemigo okay. de las citas dobles si no conoces a la otra pareja en cuestión. Porque muchas veces una... imagínate que tienes la presión de conocer a alguien y ahora tienes la presión de conocer a otras dos personas. <risa> Bueno, eso sí, no. Porque sí, también... Ya poniéndolo así, tienes toda la razón. Existe del la culo. presión de que le tienes que caer bien a los amigos de la persona, porque por lo general o son amigos o uno de ellos es amigo, entonces es así como que, mira, no veo a otras mujeres cuando pasan, mira, mira, mira. O mira, este... Que también se da una, una competencia insana, ¿no? ¿Te ha pasado a ti? competencia, ¿no? Ajá, como que dicen, a ver qué pareja se le está pasando mejor. Entonces, se dice que se toman más fotos o piden más cosas mm, o puede se quieren ser. ver más románticos, que es que es una cosa extraña, ¿no? Porque siempre hemos sido muy muy competidores. Sí, eso sí, PNC, PNC. También por este por ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes Lore, tú Por puedes. Por la, la cizaña. La cizaña, sí. Esa sí. es la que hacen con sangre, ¿no? ¿Qué? ¡No! ¿No? no, no sí, es sí. la que te salen los ojos. <risa> no, es que esa es la gaña. <risa> no, ok, continúa. La cizaña, porque si puede, si son amigas que nada más se conocen entre ellas, generalmente somos de... Y ya viste que dijo esto, y escuchaste que no sé qué, y viste que hizo, y... Entonces también como que la cizaña no nos ayuda en una cita doble. Ah, definitivo. En una cita doble. De hecho, es que... ¿Por qué seguimos haciendo eso? Porque, oh. insisto, las películas te lo pintan como que es lo mejor del mundo. Ay, sí. Recuerdas digo, Diario de una pasión, pasó porque ella estaba <risa> saliendo con su novio y conocen al otro vato. Ajá. Pero yo siento que lo peor es cuando no son pareja, ¿no? O sea, eh, la clásica de que, ay, yo me sentiría más cómoda, digo, o sea, se poniendo se mujer, ¿no? <risa> Yo me sentiría más cómoda si vas conmigo Y entonces la amiga dice Sí, llevaré a Bradley Y tú llevas Y entonces son dos personas que se están Conociendo, mientras los de aquí Al lado ya se conocen y se están sacando Los mocos a base de lengüetazos Y tú estás al lado De ellos y hace como que uh -huh. Y el otro, y el vato siempre es así De, uh, deberíamos de hacer lo mismo ¿no? Sí. Y tú así, no o, o viceversa, también puede ser Que el vato, que tú digas, deberíamos hacer lo mismo Y el vato Diga, no, porque tengo que ir A leer la Biblia Eso jamás va a pasar Ok Bueno, pues, ya llevamos Y si pasa, creo que también sería mala señal eh, No, ¿por qué? No sé ¿Tú podrías andar con alguien eh, Que no... ¿Cómo, de, ¿Cómo decirlo? O sea, ¿qué requieres? Digo, ya vamos a alocarnos un poquito Vamos a durar ¿no? ¿Cuánto tiempo no hab habremos perdido? ¿Como tres minutos? De mi canal no? Ajá, digo, para que no nos... No nos <risa> Ay, no creo que hayan sido tres minutos No nos deseche el copyright <risa> No creo que sean tres minutos Es que te iba a preguntar algo ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Te lo pregunto o no? Pues ya, pregúntalo Esto... Ok Ok ¿Es necesario que o da una buena señal que el cuate esté eh, impaciente por tocarte? Porque lo decíamos, ¿ves que...? Pero que... Segunda, ¿Sería en la primera o segunda cita? Segunda cita. Porque digamos, o sea, el cuate como tal dice, eh, porque hay, hay hombres incluso, o sea... Hay hombres a los que el contacto visual o el contacto físico no les gusta, pero sin embargo se sienten cómodos con la persona. ¿Es necesario o es un pilar eh, el contacto físico en una relación? Sí y no. ¿Por qué no y por qué sí en tu opinión? Yo creo que mm, sí porque... Pues, te está hablando... De la atracción que hay Ajá. Y también hasta cierto punto Si sí podría ser extraño Que ya llevaras Es una suposición Cuatro o cinco citas Y este chavo no intente Nada Pero ahí estamos hablando De que es un juego um, Y bueno, tampoco tam, También es como el tono De qué Ajá, Ajá Porque si empiezas como es que no sé, puede ser... Yo digo que sí sería mucho dependiendo del tono en que lo quiera hacer y cuándo lo quiera hacer. Uh -huh. El tiempo que ya lleve saliendo con esa persona. Yo pienso que dependiendo la, la situación y las personas, ¿no? Porque hay ocasiones, por ejemplo, una de las situaciones que más me saltaba... Es la de... Oye, deberíamos de hablar de parejas de televisión y de película. ¿No? Hay que anotarlo por ahí. Este... Eh, una de las situaciones que me salta más es la relación de Sheldon, por ejemplo. Ajá. Sheldon es básicamente un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Sí, pip. Entre otras situaciones que... Sí. Como yo no soy psiquiatra, no estoy diagnosticando. Exacto. Entonces, eh, ahí... En cierto modo, la que podríamos decir que pierde es, es Amy. Sí. Porque ella está más que este. ¿Cómo, de, cómo decirlo? Está no no, está. no no quiere. Necesita una relación física. <risa> <risa> o sea, en toda la serie se muestra. <risa> Ajá. Entonces, ahí entra el. Este, este, esto que decíamos ahorita, ¿no? Ajá, es que por eso te pero, digo... Pero, pero, sí no respondas, no. no respondas, va para el próximo episodio. Va. Entonces, próxima semana vamos a hablar de parejas... ¡Continuará! Sí, ajá, ajá, ajá. parejas de la televisión y de películas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Ajá, ajá. Siempre que Re son sí. <risa> Recuerda que podemos escuchar completamente gratis cualquiera de los episodios en Spotify, en Google... En Google Podcast, Google Chrome, cualquier aplicación de podcast, este contenido es completamente gratuito, lo es y siempre lo será con la idea de darnos a conocer, lo único que pedimos a cambio es que compartas y comentes y te suscribas, casi nada, porque es completamente gratis. A los que se han estado suscribiendo, muchas gracias, no nos abandonen, vamos rumbo a los, los eh, a los 400 los suscriptores, somos. corazón rumbo a los 400 suscriptores vamos chicos, si ¿sí se puede, si ¿Sí se puede hagamos Aunque lleguemos esto más a 500 grande. antes de terminar el mes estaría sería lo mejor que podríamos hacer por nosotros sí. muchas gracias algo que quieras ah, decir algún saludo que quieras dar Ciela los amo, gracias a todos mis amiguitos por ver nuestro programa ahora sí, como dice este podcast Cielo, te amo pero puedo estar sin ti y yo sin ti ¿Cómo continuará te